con la serie de los personajes inolvidables esta vez le corresponde a no hay trato Sal Ortiz es uno de mis personajes inolvidables una mujer que lucha contra la corrupción arriesga su vida alza su voz valiente desde la frustración y el coraje su lema no hay trato que es la respuesta contundente que ella da en ese escenario de chantajes, coimas, secuestro, que son utilizados como medios para mantenerse en el poder. Sara Ortiz, un personaje desafiante, en una atmósfera de intrigas, anhelos, frustraciones, miedos y peligro y nos pone frente a ese mundo oscuro del que apenas sospechamos sus alcances mientras que ella nos permite ver y sentir el lado humano de la contienda implacable y de los riesgos de asirse a un ideal en bancarrota. El otro personaje, Carmen Madrid, una amiga incondicional que es capaz de arriesgar su vida en medio de una persecución feroz. Presta su casa para las reuniones políticas que Sara convoca. En una ocasión su casa es allanada violentamente. Cuando salen de un restaurante, Carmen observa a unos sospechosos y no duda en quitarle las llaves del carro de Sara y ella conducir. La orden era matar a Sara, pero los delincuentes no logran identificar cuál de las dos mujeres es Sara. Se colocan a su izquierda. Sara le grita, acelera, acelera y lleguemos a la estación de policía. Carmen se aterra, frena el carro y del arma salen dos disparos hacia la conductora. Carmen se desploma en medio de una exclamación. Esa amistad que expone la vida para salvar a la amiga en peligro. Este es mi otro personaje inolvidable. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerde el, el reto de toda la semana. Soy lectora y tú...